Eh, vamos a iniciar un poquito comentando esto con, con Sainab, eh, para que nos cuente un poco de qué trata este tema, qué es la interculturalidad, por qué tenemos que darle importancia a este tema. Muchas gracias, Iván. Amos, buenas noches. Eh, de verdad que para mí es una hermosa oportunidad estar aquí y tender puentes ¿no? entre esta comunidad tan activa y tan comprometida con el acceso a la educación, al conocimiento y las comunidades indígenas, entonces yo quería tomarme unos tres o cuatro minutitos para compartir un poco de información del contexto eh, para poder ubicarnos en esta conversación tan importante. Entonces les quería compartir cuatro ideas generales para que después poder seguir conversando. Entonces, eh, la primera es en referencia a la, a la presencia de los pueblos indígenas. Lamentablemente, eh, por diversos motivos, a veces esta presencia viva está invisibilizada, varía eh, de país en país. Pero hay un trabajo muy serio que realizaron desde Bolivia, eh, INGESICRA, que está en, en Cochabamba, es el Atlas Lingüístico de los Pueblos Indígenas, y unos datos, digamos, básicos, eh, estadísticos. Eh, los pueblos indígenas en América Latina son 30 millones aproximadamente, representan el 6% de la población, están en todos los países de la región, y eh, se pueden identificar 665 pueblos indígenas que hablan 557 lenguas originarias. Es una diversidad lingüística impresionante. Y eh, especialmente, me parece muy importante señalar que un 20%, una quinta parte, 103 de estas lenguas son habladas en contextos de frontera, transnacionales o transfronterizos. Eh, por ejemplo, yo vengo de la comunidad huichí, que se ubica en el norte de Argentina, en Salta, y que también eh, eh, vive en la zona de Villamontes y son conocidos como Buenayek. Ese es uno de los 103 pueblos que se encuentran en situación transnacional. Eso quiere decir que la comunidad habla una, un idioma común, una lengua común, pero los niños acceden a sistemas escolares diferenciados. Eh, entonces, pensando un poquito también los conceptos que entendemos por interculturalidad, que es uno de los conceptos más eh, eh, que se está hablando con mucha fuerza, creo que todos tenemos una noción, pero quizás la idea más eh, importante es la, es una, hay un, es, estamos en un momento histórico en que las sociedades están reconociendo la diversidad cultural de sus propias naciones, pero hay un, un anhelo eh, de eh, reconfigurar esas relaciones y que las culturas hablen en plano de igualdad de que nos reconozcamos estas culturas como llenas de sentidos, llenas de significados y eh, evitando esa jerarquización de pensar que una cultura está por sobre otra, o es superior o mejor. Eh, en ese contexto, para las comunidades indígenas, una de las manifestaciones más centrales de la, de la identidad cultural está en la lengua. Entonces, lo que aspiran la, las eh, comunidades indígenas es a que los, ni los niños y las nuevas generaciones logren un bilingüismo, un bilingüismo dinámico, funcional, que puedan expresarse con mucha riqueza en su propio idioma materno y también conozcan y se manejen con mucha soltura en el idioma dominante, digamos, de nacional. Eh, incluso la propuesta por un tiempo en, en Bolivia es que la educación sea trilingüe, que tengamos el idioma indígena, el idioma nacional que es el español y el inglés como una suerte de idioma que nos permite acceder a otros espacios globales, ¿no? como ciudadanos globales. Y en ese contexto, eh, para mí la educación abierta es, eh, hay una alineación eh, en cuanto a los, a, las, a los anhelos, a los deseos, porque la educación abierta plantea esta filosofía de que cada ser humano pueda tener acceso a una educación de calidad, a recursos, a metodologías, y la tecnología puede ofrecer un servicio en ese acceso, ¿no? Lo que antes nos parecía inimaginable, ahora... Es posible, pero requiere acción coordinada, requiere unos grupos ¿no? de personas con cierto dominio y capacidades técnicas y con ciertas ideas en común para ver cómo se hace, ¿no? eh, En ese contexto, yo les quería contar como dos ámbitos que yo sigo un poco, en, en, en, de qué forma la tecnología y la, estos espacios abiertos actúan eh, dinamizando el uso escrito, especialmente escrito de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces uno es el uso de las redes sociales, entonces Facebook, Twitter y otros espacios eh, han sido usados por, ya sea eh, activistas, pero especialmente por jóvenes y eh, en el caso, por ejemplo, que yo sigo un poco más en el norte de Argentina, por eh, los grupos de docentes indígenas que son formados como maestros bilingües. Entonces, ellos empiezan a desarrollar cierto conocimiento, también acceden, porque sabemos que los índices de exclusión y de pobreza material de las comunidades indígenas son alarmantes. Entonces, eh, cuando eres docente, accedes a un sueldo del Estado, puedes quizás ahorrar, comprar en cuotas, accedes a una computadora, quizás a un celular, y ese acceso al espacio de, los, de las redes virtuales eh, permite abrir, por ejemplo, grupos en Facebook o comunicaciones en las cuales ya el, se emplea el, la lengua no solo para enseñar, sino como para comunicarse. Y hay unos fenómenos ahí interesantes que están haciendo seguimientos algunos investigadores para aprender. ¿Qué podemos aprender de esos espacios? que contribuya a la revitalización de la lengua indígena, ¿no? Entonces, acá les puse eh, dos investigadoras que yo sigo. Una es Virginia Unamuno, eh, en el norte Argentina, Otra es Virginia Zavala, que trabaja mucho el quechua y los usos del quechua en, en Perú, también muy interesante. Y la Universidad intercultural en Chiapas, que también está eh, haciendo seguimiento de los usos de las lenguas indígenas. Y la segunda iniciativa que quería compartir, que a mí me parece maravillosa, eh, es un esfuerzo consciente que está haciendo wikipedia la fundación wikipedia para eh, facilitar la generación de enciclopedias en los distintos idiomas indígenas entonces hay un informe muy interesante que se los recomiendo eh, que realizaron en el 2017 y que en ese momento pudieron ver alrededor de 30 proyectos eh, activos en ese momento para crear contenido en la lengua indígena, ¿no? Y para eso, eh, eh, digamos, creo que probablemente aquí hay gente que sabe mucho más que yo, eh, sí. Wikipedia tiene una, una, un formato que se llama de incubadora, en la cual tú empiezas a experimentar y hacer los primeros artículos y organizar la, la experiencia para luego ya pasarse a ser público abierto u oficial, ¿no? Pero entre esas iniciativas, las cinco más importantes que las puse aquí eh, son los idiomas quechua, nauta, nahuatl, aymara, guaraní y maya de Yucatán. Y especialmente el quechua tiene alrededor de 20.000 artículos eh, escritos en idioma quechua. ¿no? Entonces, uno puede imaginarse eh, qué contribución puede hacer no solo para que jóvenes y niños lean en los idiomas indígenas, sino para que ellos se transformen en autores y puedan también sistematizar el conocimiento que hay en sus comunidades. Y en ese sentido, a mí me pareció que tres aprendizajes muy grandes que hubo en la sistematización de esa experiencia eh, y que tienen que ver un poco también con algunas conversaciones previas que tuvimos con Amos, que seguramente nos va a compartir también, eh, se ha visto que en, este, en estas experiencias de tener una incubadora eh, en idiomas indígenas, algunos aspectos contribuyeron a su éxito o su mayor permanencia en el tiempo, porque es un esfuerzo difícil, laborioso. ¿no? Entonces, un primer elemento tiene que ver con la comunidad, ¿no? ¿Cuál es la comunidad de hablantes? Eh, entonces, en la medida en que hay un proceso colectivo de una visión compartida y luego un proceso de toma de decisiones compartido, la experiencia puede permanecer en el tiempo. Entonces, nos llama a tener estas conversaciones iniciales, estas relaciones entre los individuos que están en un proyecto que son profundas, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión y cuál es la forma en que vamos a ir tomando decisiones, no? Eh, un segundo elemento tiene que ver con los individuos. Eh, este tipo de iniciativas requieren que se capacite a los eh, participantes en las capacidades técnicas necesarias y especialmente se vio que los jóvenes indígenas que tienen acceso a la educación terciaria o universitaria son un grupo muy receptivo, ellos pueden actuar de puentes con, con las generaciones anteriores que quizás no tuvieron acceso a la educación superior, pero tienen el conocimiento de la lengua y eh, tienen el tiempo en esos momentos de su vida un poco más para poder apoyar estos procesos. ¿no? Siempre entonces, la juventud como activistas eh, es muy importante. Y también la idea de en qué medida el proyecto se alinea con eh, los objetivos de las comunidades indígenas en sus luchas por revitalización lingüística. Entonces, tiene que ser como muy deliberado el trabajo que se hace. Y también lo que se observó fue que eh, las comunidades que ya tenían cierta estabilidad en la norma escrita y tenían algún material ya escrito avanzaron más rápido. Entonces, eso quiere decir que si la, si la comunidad, las, las variedades dialectales todavía no han sido suficientemente conversadas o acordadas, la conversación en, le cuesta más avanzar. Entonces, eso también es como un llamado de atención o un punto de reflexión para las comunidades indígenas sobre cuál es la necesidad o la, o, o la utilidad de llegar a algunos acuerdos, aunque sean imperfectos, para luego poder acceder a estos otros espacios, ¿no? Y eh, la segunda aprendizaje muy interesante, que a mí me parece que es una, una reflexión también sobre el uso de la tecnología, es que aunque la tecnología Wikimedia te permitiría, por ejemplo, subir eh, imágenes, audios, videos, todavía hay un sesgo por el texto escrito, ¿no? eh, de, por privilegiar. Y como sabemos, eh, el, la, las lenguas indígenas en, en, las en América Latina son lenguas de tradición oral. Entonces, hay mucha riqueza en entrevistas, en videos, entonces es algo que hay que como negociar y, y, y, y pensarlo y trabajarlo con, con un poco más de, bueno, con creatividad, yo pienso, para poder eh, eh, aprovechar todas las, las ventajas que ofrece la tecnología para estas eh, eh, formas multimodales de registrar el conocimiento de las comunidades, ¿no? Entonces, eso quería compartir quizás como para iniciar como algo de, de, de, de, de información, pero para, para luego poder seguir conversando. Super, muchísimas gracias Aynab, fue una muy buena introducción.